En el siguiente video tutorial el docente creará una evaluación a partir de la actividad cuestionario Una vez hayamos ingresado al aula virtual damos clic en activar edición Seleccionamos la semana en la cual queremos que aparezca nuestra evaluación Damos clic en la pestaña añadir una actividad o recurso del listado de actividades escogemos cuestionario, damos clic en agregar. Nos aparece el siguiente formulario, el cual vamos a diligenciar nombre, sería evaluación. Y en descripción en qué consiste la evaluación o cuestionario que vamos a realizar. Seguido viene la sección temporalización Damos clic y nos aparece la fecha en la cual vamos a abrir el cuestionario Damos clic en habilitar Escogemos una fecha El mes, el año y la hora en la que quiero que el cuestionario abra ejemplo, en este caso decidimos que el cuestionario abre el 5 de septiembre del año 2015 a las 8 de la mañana. Para cerrar el cuestionario damos clic en la opción habilitar. Escogemos una fecha indicando que hasta esa fecha cierra el cuestionario. Escogemos el mes el año y la hora en la cual finaliza límite de tiempo es la duración que tendrá nuestra actividad habilito y en este caso vamos a darle 30 minutos Siguiente viene la opción, cuando el tiempo ha terminado. Desplegamos y por recomendación escogemos la opción, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. En periodo de gracia ya nos damos cuenta que aparece habilitado. Ese es un tiempo que le damos al estudiante para que pueda enviar el cuestionario. En este caso, escojo 90 segundos, que equivale a un minuto 30, para que él pueda enviar el cuestionario, pero no responde más preguntas. En la siguiente sección, calificación, categoría de la calificación, la dejo por defecto sin categorizar, intentos permitidos, es la cantidad de intentos que el estudiante va a tener, va a tener para realizar la evaluación en este caso dejamos dos intentos el método de la calificación sería la calificación más alta que obtiene el estudiante de esos dos intentos en la siguiente sección esquema encontramos orden de las preguntas Seleccionamos la opción presentadas al azar Para que las preguntas sean diferentes cada vez que haga un intento el estudiante En la siguiente opción viene página nueva Eso, eso nos quiere decir cuántas preguntas quiero que me aparezcan por página Por ejemplo, puedo escojo dos y cada vez en una página aparecen dos preguntas en la sección comportamiento de las preguntas ordenar al azar dentro de las preguntas escojo sí comportamiento de las preguntas me aparece la opción retroalimentación inmediata en la sección revisar opciones Durante el intento, deshabilito todas las opciones que aparecen en esa columna. Las siguientes columnas, inmediatamente después de cada intento, quedan habilitadas. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, quedan habilitadas. Después de cerrar el cuestionario, quedan habilitadas. En la sección Mostrar... Me dice mostrar la imagen del usuario si sí, escojo imagen pequeña decimales en las calificaciones por defecto dejo dos las siguientes secciones restricciones extras sobre los intentos retroalimentación global ajustes comunes del módulo restricciones de acceso ya vienen configuradas por defecto dejamos como aparece en el sistema y damos clic en guardar cambios y mostrar. De esta manera hemos creado nuestra evaluación con todas las indicaciones que anteriormente seleccionamos. Me aparece el siguiente mensaje, aún nos han agregado preguntas. Más adelante miraremos en un video tutorial cómo agregar las preguntas al cuestionario realizando un banco de preguntas. Gracias.